Vamos con este tema Dedicado para mi compache Valentín Ahí está El mero chingón de los acetatos De la música de colección Vamos allí hasta la ciudad de México Hoy de DJ Busta Vamos a sacar este tema De Lucho Campillo Vámonos con este tema de Lucho Campillo Allá cuando andaba en el campo Porque la música Viene del campo Quizás no, quién sabe. Vámonos, Lucho Campillo para Valentín, Eduardo Israel Valentine, Sabor. Ahí está. Venga el Sabor. Lucho Campillo a 78 revoluciones. Uh sabor, así como lo dije, lo vamos a dedicar para Eduardo Israel Valentín González, hasta la ciudad de México, Lucho Campillo, en el sabor, Gustavo. El chingón, más chingón que yo. Sabor, échale. Usted no se preocupe, yo soy bien pobrecito. Ay, venga el sabor. Así va, Lucho Campillo. En la montaña fue, hay donde la corte Y que la vuelva a ver, allá está ríe corta Y que la vuelva a ver, allá está ríe corta Por acá que vino y ahora, tú cantes y nada fue Por acá que vino y ahora, tú cantes y nada fue